las cosas cambian el comercio ha cambiado y eh, bueno yo cuando al principio cuando empecé vendiendo cocina a través de internet eh, pues todo el clima me decía la gente que si eso era era posible pues yo les comentaba que si se vendían zapatos y chaquetas y no te las podías probar pues porque no se iba a poder vender una cocina y a día de hoy pues la, el tiempo me ha dado la razón El cliente creo que ha asumido que cualquier producto se puede comprar por, a través de internet y, y una de ellas las cocinas, entonces eso nosotros lo estamos notando en nuestro, en nuestro día a día. Desde que vendimos la primera cocina, que tardamos seis meses, que hasta nosotros mismos nos sorprendimos que cuando nos llamaron de Barcelona para, para vender una cocina, pues a día de hoy pues la facturación ha sido totalmente exponencial y vamos creciendo y este año casi casi que estamos duplicando lo, la facturación de hace cuatro años o cinco. El cliente nos contacta, nos manda las medidas de su cocina y una pequeña idea de distribución y en base a ese, a ese proyecto del cliente, nosotros le damos un presupuesto totalmente real y totalmente fidedigno. A partir de ahí, si el cliente está interesado en nuestros servicios, hace una reserva del proyecto y nos personamos en su domicilio, realizamos las medidas y eh, con el ordenador ya delante del cliente eh, hacemos el proyecto definitivo viendo materiales y viendo las posibilidades que tiene y posibles mejoras que le podamos hacer a, al proyecto. Nosotros en Andalucía pues no cobramos porte, no cobramos montaje, con lo cual eh, la competitividad en precio con el resto de negocios pues es eh, bastante buena. Clientes con segunda residencia que nos, contacta, nos contactan online y eh, hemos hecho el proyecto eh, en videoconferencia y le hemos enseñado, incluso hemos mandado por correo materiales para que los vieran y tal. Nos han dejado las llaves, hemos terminado la cocina y eh, pues cocina a 3.000 kilómetros. Toda la fabricación la tenemos en Córdoba, el transporte y todo se hace desde aquí y eh, si hay que montar encimera o electrodomésticos también parten desde, desde aquí, se transportan en camiones y, y se hace el montaje normalmente pues, rápido y sin problemas". Para poder dar el servicio que estamos dando ...no podemos salir de lo que es nuestro mobiliario de cocina... ...que es lo que manejamos, que es lo que sabemos... ...y que es lo que conocemos... ...Zapatero tu zapatero".